Saludos fraternos, camaradas. Somos la juventud costarricense de la Federación Sindical Mundial. Participantes de la juventud mesoamericana Fidel Castro Luz. Hoy nos encontramos reunidos en Costa Rica analizando la coyuntura mundial con